Esta es la realidad en la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Pimentel, ante la mirada indiferente de las autoridades por más de cinco años. Y es que a la fecha las condiciones impiden continuar su operación. La situación de la planta de tratamiento es que su vida útil ya colapsó, ya terminó. Eh, ya se, es imposible de que pueda seguir funcionando porque tiene casi 30 años y su vida útil era 15, 20 años, dándole mantenimiento.